El comandante Anderson se fue por aquí. Podría ser un atajo al punto de encuentro. Sugiero que procedas. Controles heridos y vayamos con cuidado. ¿Qué hacemos aquí, vete? Debemos avanzar por estas instalaciones y continuar hasta el punto de reunión con el comandante Anderson. Es nuestra única posibilidad de sobrevivir. Acceso a los archivos. Desconocido. Ash, habla Blisk. ¿Me recibes? Cambio. Habla, Ash. Adelante. Kane hey, no responde. Creo que nuestro piloto de milicia está jugándole al héroe. Seguro va a tu posición. Mátalo. Entendido. Ash, fuera. ¿Quién es Blisk? Es un criminal de guerra buscado por la milicia que trabaja para IMC. Blisk es el responsable de la muerte de mi anterior piloto. El Capitán Lastimosa. La vista Están mejorando bastante. Lee, ¿no? No Kingston, ah, paz, el de Piloto, este elevador de cargamento proporciona un atajo a las instalaciones. Revisa tu interfaz para el panel de control. Buena idea. Gracias, piloto. Atacando a infantería enemiga. de cargamento activado. Piloto, necesito apoyo. Advertencia. Advertencia. Vital no autorizado detectado en el muelle de carga 13. Transfiriendo a la asimación de recursos. Asha capa 3. Detecto un fallo de seguridad. Cargando muelle 13. Cambio. Entendido. 3 13 camino. Cambio y fuera. Piloto, no puedo liberarme cooper